La justicia determinó que el jefe de la Unidad de Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social, dependiente de la cartera de obras públicas, se defienda en libertad luego de una denuncia por tener un título falso de ingeniero civil. Bueno, la juez de instrucción segundo cautelar ha determinado en medidas sustitutivas a la detención preventiva, ha determinado detención domiciliaria en las 24 horas. En presentarse los lunes y viernes en horas de la mañana al Ministerio Público, dos garantes solventes, una fianza de mil bolivianos y la prohibición de eh, comunicarse o presentarse ante el Ministerio de Obras Públicas. La defensa del acusado defiende que la Fiscalía no pudo demostrar la existencia de documentos donde firma su cliente, arguyéndose de ingeniero. Ya hemos logrado la libertad porque hemos generado duda razonable en el juzgador respecto a, uno, cómo se habría conseguido... El, el documento supuestamente falso, que mi cliente nunca lo ha adjuntado a su file. No hay constancia de qué persona habría entregado esa fotocopia al, a, a personas de la UNSA. ¿no? Entonces no era nada creíble. Dos, no había acta de verificación del lugar del hecho. La UNSA apelará a esta medida de la juez puesto que para la casa de estudios existen pruebas que se indican al investigado de haber utilizado documentos traguados. Nosotros recibimos es el documento que estaría que habría presentado ante el Ministerio de Obras Públicas, ya siempre he visto el documento, eh, no tiene las firmas del secretario general ni del rector, sino tiene la firma del decano y del director.